Hola amigo, hola amiga, soy Jorge Cortés, alias el Pipo de la banda Cranion Y hoy estamos aquí para dar algunos tips que me han funcionado a mí No quiero decir que sea la ley del monte y todo este rollo, pero a mí me ha funcionado Vamos a ver notas en semicorcheas en bombo ¿Para pensar de dónde está que eso? Bueno, cuando yo aprendí a tocar batería, eh, oía mucho a un baterista que se llama John Bonham de Led Zeppelin Entonces oía una canción que se llama Good Times, Bad Times La cual tiene esa figura, va más o menos así Vamos a hacer despacio. hacer a velocidad normal. Si tú te fijas, estoy usando pequeños brincos en el plato de mi pedal y lo uso más o menos en medio del pedal. Espacio. Este se llama triplete, son tres notas en un, en un tiempo, es... unos tres. Todo es un tiempo. Uno, dos. Esto lo puedes usar también para redobles, lo puedes usar para ritmos, por ejemplo, voy a hacerlo. Digamos, hago dos acá y dos acá. todos por ejemplo, o 4 y 2. un ejercicio muy bueno que a mí me sirvió bastante es hacer dos en el tom de piso para calentar y contestarle con dos en mi bomba Tienes un solo bombo Cuando tienes un pedal doble como este Entonces yo Cuando aprendí Pues obviamente Era chiquito Y nada más tenía un bombo Es práctica Práctica Práctica Puedes hacer Diferentes combinaciones Y voy a hacer Una especie de improvisación Sobre esto Espero te haya gustado No te olvides Darle like Poner campanita Seguirnos a todos Los cranianos Y cranianas Saludarnos Hacer una comunidad Y pronto estaremos Tocando Entonces ahí te va una especie de impro sobre eso